campeones! ¡VAMOS CAMPEONES! Bueno, desde mi humilde piscina os envío mis ánimos para el Mundial de Cali. ¡VAMOS PIRAÑAS! ¡VAMOS CAMPEONES! ¡VAMOS CAMPEONES! ¡Que nos toquen los cojones! ¡VAMOS CAMPEONES! ¡Vamos, vamos Alberto! ¡Vamos, ahí España desde Oviedo! ¡Toma, toma, toma! ¡Vale! Eh, ¡VAMOS CAMPEONES! Vamos campeones, vamos chicos, vamos campeones. Todo mi apoyo para la selección española que está en Colombia. Venga, a por ellos. Vamos campeones, <risa> <risa> vamos campeones, vamos campeones. Soy Europa, hay que hace caloña, se dice sal apoyo, hay